Hola. ¿Cómo estás, don Felipe? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, igual. Salió accidentado, se pudo, pero... Se... Solo... Se, <risa> se logró, se logró. Hola a todo sí. el mundo. Buena, Buenas, qué bueno que... O sea, que volvió como un par de minutos con... de... de retraso nomás. No, no fue tanto, en verdad. Sí, piola, piola. 10 minutos. Sutil. Elegante. <risa> sí, elegante. Elegante. Muy bien. <risa> Eh, así que ya, damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas ahí viéndonos eh, Y bueno, hacer la presentación de, de nuestro live del día de hoy Que se llamaba eh, Todos Somos Música ¿ya? Vamos a estar hablando aquí con don Felipe, don Felipe Strack Felipe para los amigos Y bueno, eh, para presentarle un poco a él es músico, guitarrista, profesor de composición, licenciado de la Universidad Católica de Valparaíso. Hace rato ya que viene trabajando en sus redes sociales personales, enseñando música, y de una forma eh, muy sencilla, tratando de eh, interiorizar las redes sociales como herramienta para transmitir la música. Eh, Su método es muy basado en la improvisación para que así cualquier persona que no tiene conocimiento de música pueda interactuar con la música y se pueda tener un acercamiento. Actualmente está poniendo en marcha su Escuela Brotes, que dejamos ahí también el, el nombre de la escuela en la publicación del evento en Facebook. Bueno. Y eh, lo que él espera es que toda persona sea capaz de hacer música, ¿ya? Eh, siempre con la guía corta. Entonces, después de esa breve introducción, me gustaría eh, dar la palabra a Felipe ahí para que nos pueda comentar un poco de qué se trata su trabajo. Eh, ya, ¿con respecto a educación en general? No, en general, la música, educación, y de ahí vamos a ir desmenuzando todo. Ya, súper. Voy a redundar Caleta, en lo que dijiste, pero, claro, básicamente yo soy músico, soy compositor, trabajo mucho, mucho improvisación podría decirse que es mi área de experticia, crear música de forma espontánea, con, de forma muy simple, de forma muy expresiva y a través de ese método que es la improvisación eh, enseño hago por lo general que mis alumnos bueno, no por lo general, siempre hago que mis alumnos adquieran conocimientos teóricos muy simples, muy básicos y que los llevemos a la música por medio de la improvisación y de esa forma los aplican inmediatamente de forma práctica ya yeah. Trabajo mucho la expresión, veo mucho la música como expresión, más que notas, más que acordes, más que estructuras, lo veo como un método expresivo. Y eso es lo que intento llevar y comunicar por lo general. Ya, bueno. Eh, bueno, eh, súper interesante esto. Eh, y quería igual eh, preguntarte un poco cómo, cómo llegaste a esto, porque bueno, nosotros nos conocemos de antes, eh, en, y partimos conociendo en la etapa en que tú decidiste entrar a estudiar Ingeniería. Y claro. en algún momento eh, viste la música y, bueno, fuiste desarrollando toda esta, esta metodología. Entonces, ¿cómo fue ese camino de, del músico, digamos? Tu camino del músico. Ya, que parece súper. <risa> yo empecé en la música relativamente tarde. Para alguien que se dedique profesionalmente, yo comencé a interesarme en la guitarra cuando tenía... 16, 17 años, estaba en los últimos años del liceo. Ahí me regalaron una guitarra de palo, una guitarra acústica. Comencé a tocar autodidacta, mirando videos, ahí revisando lo que pudiera. Eh, entré a estudiar ingeniería por plata. O sea, dije, se me dan las matemáticas. Era un cabro, cabro de Aizen, no, no sabía, Ay, no había visto mucho mundo. Dije, voy a estudiar algo que se me haga fácil y me dé plata. <risa> Entonces, mientras estudiar ingeniería civil, ahí conocí amigos, el, el Norman, por ejemplo, y formamos esta banda, formamos una banda contigo para que la gente sepa, tocábamos sí. canciones de cancho en Piedra, de Redford, Chili Peppers, y Humberto tocaba bajo, yo tocaba guitarra, guitarra eléctrica, estaba el Seba también tocando guitarra, el Norman era voz, y eh, claro, yo lo único que hacía, en lugar de estudiar, mis materia de ingeniería era tocar guitarra en mi casa O sea, yo volví a mi casa a tocar guitarra, a grabarme Y ahí me di cuenta que algo pasaba O sea, yo ya sabía que me encantaba la música eh, Pero claro, me di cuenta de que yo quería ser músico No quería otra cosa más que hacer música toda la vida, en todo momento Cuando me di cuenta de eso, eh, me cambié de carrera y comencé a estudiar música La idea de la improvisación la he tenido siempre desde que comencé a tocar y yo creo que es más que nada por mi referente. Claro, tocábamos música de Red Hot Chili Peppers. Sí. Mi mayor referente en la vida siempre ha sido John Fruchante, que era el guitarrista de, de Red Hot. Y este tipo tiene una particularidad, y es que en sus conciertos en vivo toca solos improvisados. Él improvisa sus solos. Él, claro para que se nota que se un... Sí, se nota, se nota mucho. Y cada, solo cada versión en vivo es muy única, tiene su propia energía, su propia vibra. Y eso fue lo que a mí me cautivó, eso es lo que a mí me enamoró de la música en un primer momento, que era ese momento expresivo de dejar fluir con la guitarra y que sea lo que sea. Yeah. Y, y lo exploté, y lo exploté y lo revisé y lo revisé y me di cuenta de que esa instancia es música en estado puro. Para mí eso es música en estado puro, sin pensar tanto, sin estructurar tanto, sin, sin irse en la volada de qué acorde es este, qué intervalo estoy usando, no, eso es... Ya, tengo cierto dominio de mi instrumento, ya tengo ciertos conocimientos, y ahora los aplico, los aplico, los aplico, y que salga, que salga, que salga, que brote y que fluya. Claro. Ahí como que apelas mucho más a la parte emocional de la música, como, como arte, como expresión. Sí, completamente. completamente Soy un fiel seguidor de, de la música como expresión del, del espíritu, de la identidad, de, de sí, la que, por ejemplo, justo ahora estaba viendo eh, un video de cómo analizar un poco eh, la música de Tool, por ejemplo, que yo creo que es como el Tool. Eh, es el otro extremo que al final es, es música o sea, buena, o sea, dependiendo del gusto de cada uno, pero muy de laboratorio, pues, como muy todo súper programado, súper eh, pauteado, en el fondo. Eh, entonces... Quizás ese tipo de música, o la música de estudio, en general, genera como eh, esta sensación de distancia con la música. Como decir, hoy, no, como que las personas normales no podemos llegar a eso. Sí, entiendo a lo que te refieres. Hay eh, de todo... Al final, to, toda música es una expresión. Por ejemplo, tú, claro, utiliza como hartos patrones rítmicos y es como sí. súper compleja en, en ese sentido pero también responde a lo que ellos quieren transmitir de alguna forma, que es un mensaje súper intelectual de algún modo, sí, claro. y no quiero decir que sea pretencioso. No sé si me cayó, o se cayó Felipe. Claro, pues se Vamos a esperar un segundo. ¿Aló? ¿Volvimos? ¿Volvimos? Ya, sí, sí. No, sé si, no sé si fui yo o si fuiste tú, pero por un momento se pegó Ya ya volvimos Claro, no, no digo que sea pretencioso, porque seguramente es parte de su lenguaje y todo Pero obedece de alguna forma lo que ellos quieren transmitir Pero claro, hay claro. ciertas músicas que son más simples dentro de ciertos parámetros Y hay músicas que son más complejas dentro de esos ciertos parámetros Y hay que entender que existen, pero que no, que no es ninguna mejor que la otra por eso y, claro. e intentar siempre a una persona que está aprendiendo y que no se maneja y que no sabe introducirla desde lo más simple y no hacerla ver como que lo más complejo superior o mejor porque claro, eso genera claro. esa distancia es como, es, es como estoy comenzando en la música, me gustaría ser, tocar siempre simple pero como está esa idea de que el otro es superior como que tengo que llegar allá, no, no necesariamente tienes que llegar allá, no es, no es obligatorio. Si quieres hacerlo y decirle claro. para expresar lo que quieres, vos dale, pero, ¿Y ahí pero puede ser vos, simple, siempre. Dicen en los comentarios, en el, en el blues también se da harto esa emotividad en la música, que eh, es súper abierto a, a la expresión del momento. Uh, no, no entendí la idea. ¿Qué, qué comentarios? es? Es que dice que cuando estábamos hablando de la emotividad como, como forma de expresión, en el blues también se, se da eso, como que al final siempre se trabaja en una escala determinada y sobre eso ya se puede ir variando. Claro, claro. El blues en términos textos, en términos teóricos, es una música muy simple, o sea, ocupa cierta escala predeterminada y ciertas progresiones predeterminadas. Claro. Entonces toda la gracia está en la expresión, en cómo puedes fluir con, con esos recursos mínimos, entre comillas. Claro, y además que bueno, el blues en específico es una música súper urbana también, como que nace de, de esa necesidad de expresión también. Claro, o el hip hop, por ejemplo, que por lo general son bases, es una base, cuatro acordes, dando vuelta, dando claro. vuelta, y todo está en el flow que tú llevas y cómo pones la palabra a disposición de eso. Es maravilloso porque es simpleza en términos musicales teóricos, pero es música en estado puro en, ex, en la expresión, en la palabra, en lo que transmite, en lo que te llega. Si te escuchas un hip hop desde el corazón y tú decís, hermano, como te llega, te toca, te transforma, te cambia. Claro. Y eso yo creo que es lo bonito de la música. Claro, sí, como esa, esa claro, eh, cuando te llega el mensaje, en el fondo cuando te, eres compatible con ese mensaje que quiere transmitir. Claro, cuando es para ti. Eh, <ríe> claro. Oye, y yo te quería preguntar, entonces, ¿cómo lo vas a, eh, desarrollando esto en tu, en tu dinámica o en la escuela ahora que estás formando ahí en Brotes? Eh, ¿Cómo se va llevando esto eh, de la improvisación? Ya, mira, por lo general... Lo primero que hago, primero, primero, primero, es fijarme qué es lo que quiere mi alumno, qué es lo que busca, cuál es su historia musical, cuál es su trasfondo y qué es lo que le gustaría lograr, porque en base a eso planifico, o sea, eso igual es como lo ideal en la educación, como uno basarse en los intereses particulares de un alumno y todo, que no siempre es posible, pero yo creo que cuando son intereses particulares es lo ideal, claro. y como qué quieres lograr y todo. Y según eso, veo qué es lo que ella maneja y trabajo luego sobre eso. Pero lo más común, lo más, más, más común es siempre hacerlos tocar primero o cantar la escala de Do mayor. Porque es el, la estructura musical más elemental que tenemos. El... Eso, hacia y es arriba y hacia abajo. Sí, es lo más, más elemental porque a partir de eso después en distintas tonalidades eso lo vas trasladando y en la misma estructura y a partir de esa misma escala después vas a construir los acordes básicos y después de construir los acordes básicos puedes construir acordes más complejos pero ya dominando eso, únicamente esa escala ya eres capaz de crear melodías por yo tocar claro, cualquier melodía podría, ¿podría improvisar usando solo una flauta dulce? sí, todo el rato la, todo el rato. Es la típica flauta como la, la típica flauta que se ocupa en el liceo Lo que sucede en un colegio Sí se podría ¿Sí? sí, sí Cualquier instrumento, la flauta, claro, tiene la escala completa Y más, porque puedes hacer, puedes hacer todas las notas en una flauta Pero claro, si es que no sabes sí. hacer todas las notas Cuando los y los bemoles Utilizando únicamente do, re, mi, fa, sol, la, si Puedes improvisar muchas melodías La música andina Por lo general que utilizan flautas como la quena Todas esas melodías, hay muchas que están en, en la escala de do mayor y utilizan una flauta de madera eh, como la quena, y esas melodías las puedes llevar a la flauta dulce. De la misma forma tú puedes crear melodías nuevas utilizando esos mismos recursos básicos. Hago mucho hincapié en lo básico, entre comillas, porque al final son básicos con respecto a cierta, cierta forma de ver la música, con respecto a cierta visión de la música, entonces... pues. Básico. <risas> claro, es que cuando o sea, cuando hablamos de básico se refiere más como a, a lo elemental de la construcción. como Porque igual después, ya para, para la práctica, digamos, siempre va a depender de la habilidad de uno con el instrumento. Claro, claro. O sea, sí, a medida que vas tocando y tocando, te van, terminas desarrollando habilidades y destrezas técnicas que te permiten hacer más cosas, sí. Podríamos considerarlo básico en términos técnicos. Ya, ya, bueno. Eh, y por ejemplo, si yo no sé tocar ningún instrumento, ¿podría empezar eh, a improvisar? A ¿Hacer una línea de improvisación o a conocer la escala a través de la improvisación? Sí, sí. O sea, vas a conocer la escala en un principio teóricamente, de forma teórica, y luego de conocer la teórica, así como que es do, re, mi, fa, sol, la, si. Ni siquiera entender la estructura, la separación entre notas Solamente saber dónde ubicar do, re, mi, fa, sol, la, si, que es como el conocimiento teórico. Saber cómo llevarlo a tu instrumento, que eso ya va a depender del instrumento. Ya sabiendo eso, puedes comenzar a hacer música. De hecho, yo tengo un video en YouTube que se trata sobre eso. Cómo crear una melodía. Y lo muestro, lo muestro en un piano. Si es que alguien no tiene un piano, puede descargar una aplicación de piano. Hay una súper buena que se llama Perfect Piano. Super... Un sponsor... Y, sí, sí, sí. y teniendo bueno, yo, eso, hoy en día se puede hacer eso. ¿no? Sí, y teniendo eso, ya puedes hacer música simplemente con la escala de Do mayor. Es muy sencillo, pero claro, sí, o sea, hay... ahí hay un tema. Bien, no, dale, no, no. Que hay un tema con los prejuicios. Que claro, la música sigue siendo una expresión sociocultural y hay gente que tiene esta idea de que. La música tiene que cumplir con ciertos, eh, ciertas condiciones para que sea realmente música Entonces, si tú te sientas y te pones a jugar con el piano Hay personas que van a decir, esto no es música Aunque lo sea Porque no, la música tiene que ser así, tiene que ser compleja Tiene que tener esto, tiene que tener, no sé, ciertas cuestiones Que no es necesariamente así Entonces, ahí también hay que hacer antes un ejercicio de desprejuiciación Como de decir, mira, estoy jugando Claro Estoy jugando a hacer música. Estoy play, I'm playing music. O sea, estoy jugando. Estoy jugando música. Claro que al final es algo mucho más natural que no, no. O sea, que al final no tener la base teórica como que no le quita el valor. Claro, claro. Al final si lo quieres expresar, si te nace, si te hace feliz, si te gusta, tiene todo el valor del mundo. Claro. Igual, eh, bueno, está lleno de músicos que son súper autodidactas, que, eh, o sea, que agarran un instrumento igual y solo así jugando empiezan a aprender y, de, bueno, después llegan de alguna forma a hacerse conocidos, a tocar en alguna banda o después de que ya conocen el instrumento recién empiezan a estudiar, pero una vez que ya lo interiorizaron de forma como súper emocional en el fondo, súper de piel. Todo el, rato. todo el rato. Esa es como la principal evidencia de que cualquier persona puede hacer música. Y de que no es algo que necesariamente tienes que estudiar metódicamente con una escuela en un conservatorio, todo eso. Y que hay muchas formas de hacer música. Al final, cada autodidacta ha desarrollado su, su propia manera. Mm. Es súper bonito eso. Sí, sí. A mí, a mí igual me parece súper interesante eso. Como al final... Claro, porque al final eh, los músicos que son autodidactas llegan... A... Se podría decir que llegan al mismo punto, pero solo en base a emociones. Sí, todo el rato, todo el rato. Bueno, y también auto, hay autodidactas que se basan más en, en patrones y teoría y, y estructuras predeterminadas, sí, sí. pero al final es un camino súper espontáneo, es un camino súper de, de lo que a mí me mueve conocer y, y voy descubriendo en, en mi propio camino, más que a que alguien me haya impuesto una estructura o una forma de llevar ese camino. Claro. Oye, y por ejemplo, eh, yo siempre he escuchado que en la música, así como pasando a otro tema, eh, de repente hay tonalidades o, no sé, sea, acortes, será, que se, se sienten más tristes o más alegres, eh, dependiendo si son mayores o menores, eh, ¿cómo, en qué, ¿cómo se siente eso? ¿Cómo influye? ¿O, o si es tan así? O cómo, eh, quizás podría ser un tema cultural, ¿no? Sí, te entiendo. Mira, ahí... Bueno, pues, la música, los acordes y las relaciones armónicas que ocurren entre las notas son un asunto acústico. O sea, hay, hay una... Hay ondas y frecuencias que están armonizándose entre sí y esas frecuencias son ritmo al final que están coincidiendo entre ellas. Entonces eso, ya eso tiene un piso científico y que al final eso es lo que hace que ciertos acordes o ciertas notas o ciertas cosas sean más brillantes o más opacas, más oscuras. ¿sí? Y nosotros ya de por sí también tenemos una tendencia a reconocer esas cosas más brillantes como más felices o esas cosas más oscuras como más... Tristes o con menos energía Podríamos decirlo así, como con más energía, con menos energía Y nosotros les le damos esas atribuciones Y aparte también hay una carga cultural de los usos que se le han dado a esas cosas O sea, hay acordes que uno reconoce como más felices y acordes como más tristes De hecho, si ahora yo toco un acorde mayor Después toco un acorde menor Se, se nota, o sea, se siente como Oye, el primero fue como alegre y el segundo fue más... Entonces... Sí, hay una carga y, y tiene una explicación también, o sea, no es, no es tan arbitrario, pero también está mucho la intención. Y esa intención influye en la expresión, influye en el ritmo y todo. O sea, yo puedo tocar un acorde mayor y hacer que suene triste simplemente con mi intención. Claro. Oye, sí, igual es súper importante eso, como claro, la expresividad del músico también en el instrumento sí, sí al final es la energía que tú le estás colocando y que sea coherente esa energía, porque claro, si yo digo voy a estar triste pero estoy tocando una cuestión que no es triste y es feliz, <risa> obviamente se va a sentir feliz pero, pero es eso, claro. es mucho de intención es mucho de, de lo que tú estás sintiendo al momento de tocarlo y de expresarlo que, que es lo que transmites al final ya, claro, al final si tú querí, pero puede que incluso la música, o sea, cuando, a ver, ¿cómo lo digo? Si tú estás triste pero quieres transmitir un mensaje alegre, por decirlo, eh, puede que a través de la música también aparezca el mensaje, o sea, un mensaje triste. Porque al final sí. eh, quizás no es tan fácil hacer como ese cambio. ¿Cómo? Quizás no es tan fácil así como ocultar esa, esa emotividad de uno, porque al final la música expresa lo que uno va sintiendo, como decías tú, en una improvisación, va lo que uno siente en el momento, lo vas votando nomás. Claro, claro. Yo soy de la idea de que la música es muy honesta, muy, muy, muy honesta. Si tú creas algo y te sale de ti y estás haciendo, y es lo que te sale, va a tener. Mucha carga de todo lo que... Esto es súper hippie lo que estoy diciendo. Es un tema muy de energía. Es, me, falta, me falta solo tener ahí un fundamento sobre chakras y cuestiones. Pero <risa> <risa> o sea, al final es tan honesta que, que sí, vos, pues, si tú estás triste, se va a reflejar de alguna manera. Aunque tú quieras transmitir lo más feliz del mundo, si tú sientes esa tristeza, se va, se va a transmitir. Ya, y así, por eso, eso cada, cada persona... Lo que está tratando cada persona transmite su felicidad de forma distinta por eso hay tantas canciones felices distintas porque cada persona transmite su felicidad de forma distinta y algunos tienen una felicidad más nostálgica y otros tienen una felicidad más explosiva, y algunos tienen una felicidad con perreo, entonces son muchas formas claro ¿no? sí, y, bueno, y ahí igual tocaste un, un tema que es por ejemplo cómo llegamos ahí eh, al pop por ejemplo, que es tan masivo. Que al final puede que haya muchos mensajes diferentes, pero todos confluyen en una forma relativamente similar de transmitir su mensaje. Y eso es lo que decanta en el pop, ¿o no? ¿Cómo, cómo? Se me pegó. Se me que es que la, la música pop eh, tiene una forma de ser construida de tal forma, de tal manera, que le guste a la mayor cantidad de gente. Pero dentro de ese pop eh, puede haber muchos mensajes diferentes. Entonces, eso que decías tú, que al final eh, pueden ser muchos mensajes de alegría, pero que en, en el caso del pop eh, encuentran algún patrón similar todos para transmitirlo de alguna forma similar. Claro. Bueno, en el pop, es que al final el pop es una respuesta de la industria, entonces ahí confluyen... Muchas cosas. Obviamente la música es muy potente y es muy importante por la carga energética que tiene. Pero aparte de eso, hay toda una construcción de una persona, un personaje y una estética. Y al final confluye todo, todo, todo lo que es tendencia. Y las productoras lo transforman en, en un producto para que venda y que, claro. y que explote y que se genere todo, todo ese movimiento. Entonces, claro, en términos musicales, tienes... Música que es la tendencia, o sea, música que por un lado cumple un, un formato, un, hay un, una receta que ya está hecha, ¿sí? Y, y sabes qué es lo que pega, sabes qué es lo que funciona, sabes lo que a la gente le acomoda, y aparte tiene ese, como ese, ese condimento exacto que es la, la ruptura, ¿sí? ese, ese, ese elemento justo que sabes que a la gente va a quedar como, oye. Esto aparte es nuevo, o sea, es lo de siempre pero aparte es nuevo Y aparte está el personaje, o sea, es la persona precisa Que tiene que sentirse de la forma precisa Y tiene que expresar las cosas que la gente quiere escuchar Y aparte con una estética que cumple con ese mismo elemento De que es un formato preestablecido, una receta Pero aparte también tiene esa, esa ruptura Entonces es todo, o sea, es muy, mucho, más, mucho más allá de la música pero claro, en términos musicales bueno, sí, es una sí, receta sí. Con, con, con vanguardia. <ríe> ¡Qué grande! Bueno. ¡Qué grande! Son unos <ríe> <ríe> eh, Ya, y volviendo un poco al tema de la improvisación, eh, ¿cómo trabajas tú? Eh, por ejemplo, el, el tema de... Eh, eh, coordinar, por ejemplo, una improvisación con alguien que, que está entrando en la música? ¿Coordinar una improvisación con alguien que está empezando en la música? Sí. Ya. Yo... Yo tengo que encargarme de que todo lo que suene, suene bien. Por lo general, como te dije, les enseño primero la escala de Do mayor. Entonces les enseño a subir, bajar en la escala y que se sientan... Cómodos, que se acostumbren a, a subir y bajar en la escala Que se acostumbren a, a tener destreza técnica con ese elemento básico Y luego les digo que jueguen nomás Que jueguen con las notas, que suban y que bajen Y yo mientras tanto voy haciendo acordes con mi guitarra El asunto es que los ritmos que yo voy siguiendo Las armonías que yo voy siguiendo Van en función de lo que ellos están haciendo Cuestión de que hasta los errores que ellos hagan Yo pueda hacer que suenen bien Tengo que estar ahí full atento claro y una comunicación constante, cuestión de que ellos no sientan que, que lo están haciendo mal. Eso es un tema súper importante con la música y es la, la confianza en uno. Hay mucha gente que no se dedica a la música o que deja botada la música porque alguien le dijo oye, Luis, lo haces mal, tú no sirves, o tuvieron una, ex, una experiencia hasta traumática donde intentaron hacerlo bien y fallaron. Entonces es parte importante de la enseñanza de la música que el alumno se sienta muy, muy, muy capaz. Entonces, aunque esté, entre comillas, haciendo cualquier tontera, yo tengo que generar el contexto para que esa cualquier tontera tenga sentido. Y para que ese alumno sienta que está en un ambiente seguro de exploración y de juego. Claro, y que mismo no vaya encontrando es una tonteras, un sino que es un, es un intento, ¿no? Claro, exacto. Eso es. Y tienen que intentar, e intentar, e intentar, para sentirse cómodos con el instrumento. Ya. Ya, buena. Bueno, oye, mira, justo ahí nos habían puesto un comentario, bueno, era con respecto al, al pop, que se podríamos decir que se termina mercantilizando la creación. Bueno, yo creo que sí, que al final es el, lo que busca la industria. Claro, ese es el objetivo al final. O sea, si bien el compositor claro, podría, el pop, quizás estar... otro otro estilo no es tan así. Claro, claro. Si bien el compositor puede haber sacado su pieza desde el corazón completamente el productor lo toma y tiene que convertirlo en, en producto de venta, <ríe> mercantilizada <Claro>. completamente. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ya, ya. Pues o sea, ahí dijo, o ¿se pasa de creación a solo producción? Sí, yo diría que se pasa claro. de creación a producción sí. por parte de, de, de los miembros de la industria. Claro, y por eso igual puede haber muchas bandas que no llegan a las grandes masas porque tampoco... Eh, están dispuestos a, como a ese cambio, quizás, puede ser. Claro, o, o incluso no responden nomás a los intereses, porque claro, no, no cualquier canción puede llegar a ser un, un, un top 1, tiene que responder a todos esos, claro. a todos esos elementos al final. Por muy buena que sea, por mucho que uno diga, oye, esto me llega a mí en el corazón, no le va a llegar al 60% de la población. <risa> No sé qué porcentaje se moverán. Pero no es eso. Claro, quizás de la población occidental, digamos. Claro. Eh, ya, Felipe, mira, estamos llegando ya al, al tiempo. ¿ya? Eh, bueno, qué bueno que pudimos hacer el, el, la llamada finalmente, pese a los problemas técnicos. Y eh, ya para ir cerrando... Eh, te dejo abierta la palabra para que le puedas contar a la gente, a nuestros espectadores eh, Qué se van a encontrar, eh, si te buscan a través de la Escuela Brotes o si ven tu canal de YouTube, por ejemplo Qué, qué es lo que van a encontrar, o en, en qué, qué preguntas podrías ayudarles tú a, a, para guiarlos a resolver Ya, genial, genial Bueno, por un lado está mi Instagram, en tierra, donde estamos ahora eh, que cualquier duda que tengan con respecto a música, cualquier interés, cualquier... Lo que sea, lo que sea. Si es que tienen ganas de hacer música, si es que ya hacen música y tienen dudas, lo que sea, que me escriban. Ahí podemos conversar y extendernos y yo los puedo ayudar en lo que sea que necesiten. Así que por un lado está eso, una instancia más, más personalizada, más particular. Por el otro lado está mi canal de YouTube. En mi canal de YouTube subo clases de teoría musical, de contenido musical, basado en la composición principalmente, de forma muy, muy sencilla. Intento que sea para gente que no sabe de música. Entonces allá pueden ir a aprender música de forma muy sencilla y aparte subo mis creaciones y me subo haciendo covers y subo lo que quiero en realidad, pero están las clases ahí. Y aparte está la página en Facebook, Brotes, la escuela de música, que es la escuela que estoy comenzando ahora con la pandemia... <risa> Y ahí subo puntualmente las clases que subo a YouTube. Entonces subo las clases a YouTube y después las comparto ahí en la, en la página. Ahí está como todo más ordenado. De todas formas, en YouTube se, están las listas de reproducción, como clases de composición, clases de producción y así. Ya. Ya, bueno. Y bueno, eh, ante cualquier eventualidad que a alguien le interese seguir aprendiendo esto, aprender a improvisar o simplemente acercarse a la música, eh, bueno, te puede contactar. A través de cualquiera de estos tres canales Sí, Así todo bien, el rato claro Todo el rato, bienvenidos Ya, sí, buena eh, Muchas gracias sirve, Ya estaríamos terminando hoy no, muchas gracias a ti igual por acompañarnos Y por darnos este acercamiento A la música y hacerlo más, lo más natural posible Vagan, muchas gracias a ti por la invitación, por el espacio, un espacio muy bonito, me sentí súper cómodo, y qué rico, qué rico, muchas gracias de verdad por la invitación, me llegó por sorpresa, y me siento muy considerado. <risa> Le puedo compartir ya, todo bacán. esto. Mucho. Sebo, ¿no? Y bueno, el, el, la grabación igual queda aquí en el perfil de la de Memersidad, de la comunidad, así que cualquier cosa, está ahí guardado, ¿ya? Así que muchas Bien. gracias igual a todos los que nos vieron, y que les vaya muy bien, cuídense en el 18. Un abrazo, que te bien, cuídate, saludos a todos. Sí, igual. Gracias. Chau. gusto. Por... Feliz 18. Saludos a los tarrolitos. Aguanten los tarrolitos.